¿Qué proponen desde la FETEP? Proponemos que el Estado panameño, específicamente la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, quienes tienen la obligación de atender esta situación, mediante una ley nacional integren una comisión para iniciar un proceso de negociación y un diálogo social. Es imperativo que este diálogo social involucre a todos los sectores del país y sea regulado mediante ley, para de esa manera garantizar el cumplimiento de lo adoptado en este gran pacto social y sea a través de una política pública de Estado. Este diálogo social debe construir una política pública integral para atender el alza del costo del combustible, no solo por este gobierno, sino por todos los gobiernos que vienen. Y proponemos que esta política pública integral se base en la medida de congelamiento general de precios en lo inmediato y debe ser para evitar el encarecimiento de lo que es el costo de los insumos de la canasta básica en alimentos, medicinas y otros. Y también los servicios públicos. En nuestro país. Ya existen algunas experiencias puntuales sobre leyes de esta naturaleza que han atendido crisis sociopolítica, como es el caso de la ley para el desarrollo de la minería en la comarca Novenugle. Y esto fue producto de un importante diálogo social con los actores del conflicto. Entonces urge una acción participativa de todas y todos en el Istmo para generar un cambio de raíz que haga justicia y que impida que la carga de esta crisis la pague la población. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.